¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien eh, Vamos a comenzar un nuevo curso en nuestro canal de YouTube en Codinámico eh, llamado Python desde cero En este curso vamos a aprender eh, el lenguaje de, de Python desde cero para los principiantes y para los que están avanzados pues recordar conocimientos, eh, sacar de, de ese estanque esos conocimientos y echarlos a flote eh, como sabemos, Python es un lenguaje poderoso Y está en uno de los lenguajes que debes aprender para este 2020 ¿okay? eh, En este canal hacemos videos tutoriales de todos los tipos de, de lenguajes de programación que existen Hasta ahora bueno, llevamos eh, un curso de JavaScript de PHP Ahorita vamos a comenzar uno de Python, también tenemos uno de Java Si te interesa puedes pasar por el canal Y no se te olvide suscribirte y darle eh, clic a este video y comentar ¿Qué tipo de temas quieres eh, que tratemos en este canal? Para eso comencemos con Python, que es el, el video para lo que lo hicimos. Y vamos a comenzar diciendo, ¿Qué es Python? Eh, traté de encontrar lo más resumido posible para que ustedes entendieran la importancia de lo que es Python en el mundo de la programación. Ya que es eh, uno de los lenguajes que debes aprender para el 2020. Eh, ahorita está en la segunda posición, está creciendo de una manera... Eh, Impresionante, así que Python es un lenguaje de programación que es poderoso y también es fácil de aprender. Así que cuenta con estructuras de datos eficientes, ojo, y de alto nivel. Y también tiene un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada a objetos. Ahora, no se me vayan a asustar cuando decimos orientado a objetos. Porque cuando hacemos orientado a objetos, todo decir ¡Ay! Recordamos Java. ¡Oh my God! Java. No. Tranquilos, tranquilos y tranquilos. Que Python nos va a enseñar de una manera correcta cómo se hace una, eh, a una aplicación orientada a objeto. Así que desde ya comiencen a investigar todo lo que es relacionado a orientado objeto, Herencia. Eh, todo. Dependencias. Eh, lo que es clase madre. Clase padre. Lo que es... Sí, todo lo que es eh, orientado a objetos. Así que dice que la elegante sintaxis de nuestro querido Python y su, y su tipado eh, eh, dinámico, junto con su naturaleza que es interpretada, hacen de Python un lenguaje ideal. Así que, toma lo tuyo. Es un lenguaje ideal para scripting y también para desarrollo rápido de aplicaciones en diversas áreas. Y sobre la mayoría de las plataformas así que tenemos un, una ventaja impresionante como para aprender eh, Python podemos decir que hay muchos eh, ID o entorno de desarrollo integrado para los cuales comenzar y yo no les quiero enseñar aquí eh, lo que es cómo manejar un ID no, yo les quiero enseñar el lenguaje de Python yo eh, se las dejo a su disposición pero en este curso vamos a comenzar con el ID propio de Python que es el IDLE, ¿ok? Así que el ID, vamos a responder la pregunta con cuál ID empezamos. Y hay muchos como IDLE de Python, Spider, PyCharm, Eric, eh, Atom, Jupiter, Anaconda, PyDev y muchos más. Así que nosotros vamos a comenzar con el IDLE de Python, que es un entorno de desarrollo integrado exclusivamente para Python. Así que en él se ha incluido una implementación que es predeterminada desde el lenguaje Desde la versión 152b 1 .2 .b1. Me cansé Suscríbete a mi canal Y vamos a ver este curso eh, Desde cero Así que este IDLE Se empaqueta como una parte opcional Del paquete Python Con muchas distribuciones de Linux Está completamente escrito en Python Oído Completamente escrito en Python Y el kit de herramientas GUI Es de Tinker Así que para lo cual vamos a comenzar a descargar Python Vamos a buscar Google Nuestra vieja confiable y vamos a escribir Python Vamos a la primera página que es Welcome to Python Para los usuarios Linux y para los usuarios Mago, este Mayox o IOS eh, Vamos a, a, a explicarlo de una manera sencilla para, para este tutorial yo estoy utilizando Windows Así que vamos a, a ir a la página oficial que es Python ORG y estamos en la página oficial de Python. Vamos a la sección descargas. Y eh, lo más eh, fundamental, lo más eh, compatible posible para descargar Python es darle directamente a la versión que detecta Python automáticamente desde su página. En este cargo dice descargar para Windows, porque estoy utilizando Windows. En su caso dirá descargar para Linux o descargar para Mac IOS. Entonces yo le voy a dar Python en la versión 3.81 que es en la cual estamos nosotros eh, eh, en, este, en este año 2019 que estamos terminando. Si ustedes ven el video en el año 2020, en cualquier año, eh, pues debe aparecer otra versión de Python, pero este tutorial no se basa en la versión de Python, se basa en aprender el lenguaje de Python. ¿ok? Así que eh, no va a quedar en ningún momento obsoleto el lenguaje. Así que vamos a ir a la versión, a al ejecutable de Python y les voy a enseñar de una manera práctica cómo... E instalar Python en esta versión que es 3.81 así que me detecta la versión que es 32 bits eh, y algo muy importante que deben tener en cuenta es añadir el, el patch a su Windows que es un entorno eh, que permite la compilación y, y la interpretación de, de lo que es Python para, para crear y también ejecutar aplicaciones en, nuestros en nuestro sistema operativo Van a agregar el patch, que es una variable entorno que se instala automáticamente en su Windows. Y va a poder, eh, para poder eh, llevar este curso a cabo de una manera correcta. Vamos a instalar el eh, now, install now. Digamos que sí, si sí, se lo pide en esa ocasión. Y vamos a esperar hasta que finalice la instalación. Bueno, aquí ya está instalando lo que es Python. Y como dijimos anteriormente, vamos a utilizar el id IDLE de Python el que trae incorporado Así que estamos esperando que Instale Python y mientras Esperamos que instale Python Te invito A que te suscribas a mi canal Ok, así que vamos a suscribirnos a mi canal Y este curso se va a poner súper chévere, así que Vamos a esperar que instale nuestro querido Python en la versión 3.8.1 Ok Ya instalado Python Pues eh, nos dicen la, la, eh, la instalación ha sido correcta y todo esto okay. eh, te permiten decir un, un tutorial online con cual, cual puedes entrar eh, te sugiero que entres al online al, al tutorial online que brinda a Python y a su propia documentación oficial es muy importante leer la documentación aunque no sepas inglés vas aprendiendo, si sí vas aprendiendo y vas aprendiendo y te vuelves un Spanish English, okay. Okay. Eh, vamos a... A ir a utilizar nuestro idle. Como lo dijimos. Que es para comenzar en la programación con Python. Aquí. Vamos a esperar que abra. Y aquí tenemos el idle de Python. Para lo primero que vamos a hacer en este video. Es configurar eh, este idle. Vamos a ir a option. Configure idle. Y vamos a configurar pues eh, lo que queramos. Así que yo voy a colocar el tamaño de la letra en 14. Vamos a ver eh, que se refleje. Vamos a aplicar como ven ya pues cambió el tamaño de la, de la, de la letra, en Heat Lights eh, puedes cambiar el, el, el foreground que es el, el color de las letras y el background, en este caso yo voy a cambiar el background puedo colocarlo en black, ok, yo lo voy a colocar en black, así que no sé cómo lo van a colocar ustedes, eso es decisión de cada uno de ustedes, puedo, puedo decirle así, no sé, black, y vamos a aplicar y puede ser así, Ok, entonces si hacemos así, creo que el foreground, el foreground va a ser choose color for white, que es blanco, y vamos a ver si no funciona. Si no no funciona, ah ok, sí, sí, sí, funcionó. Ok, me parece elegante de esta forma, para mí, en su ocasión, en su, en su, en su forma de programar o como ustedes quieran, pueden hacerlo como ustedes. Eh, más les parezca, así que hasta aquí llegamos a este tutorial, no te olvides de suscribirte y vamos a comenzar subiendo videos cada semana de lo que es el lenguaje Python, así que activa la campanita para que no te pierdas ni uno de estos videos, así que chao.